¿Cómo están? Estamos aquí en la Universidad del BioBío, en el Campus Fernando May, donde hace pocos instantes comenzó el proceso de matrículas 2017. Vamos a conversar con algunos de los nuevos estudiantes de acá de la universidad. ¿Qué carrera entras a estudiar este 2017? Contador público y auditor entra a estudiar Ingeniería civil mecánica. Pedagogía en educación física. Ingeniería civil informática en eh, Decidí estudiar estudiar pedagogía general básica. ¿Por qué eligieron la Universidad del BioBío? Porque además de ser una universidad acreditada y tiene prestigio y todo y me gusta, siempre me gusta esta universidad, de, como de chica que pensé, ah, yo quiero entrar a la universidad de bien, y la hice. ¿Y tú por qué entraste a la universidad? ¿Por el mismo motivo? ¿Alguna diferencia? Sí, por el mismo motivo, la verdad es que hace tiempo ya quería la universidad, aparte hay hartos conocidos que tengo aquí que dicen que la universidad es buena, entonces me gusta. Por su buen prestigio, porque muchos amigos están aquí dicen que es una excelente universidad. Aparte de que tengo buenas referencias, está acreditada, tiene gratuidad, es una de las mejores universidades que imparte Ingeniería Comercial y de las pocas que la tiene acreditada como carrera. Me gusta mucho la verdad el trato con niños, que ser como el primer, la primera base de ellos en, en todo esto me parece muy lindo. La encuentro linda, dinámica, me quedé cerca de la casa y aparte estudia mi hermana acá, entonces vamos a venir juntas. Porque es una buena universidad eh, y porque es estatal y me queda cerca de la casa también, es súper cómodo y es de prestigio igual. Cuando yo ingresé estaban igual varias universidades con la carrera, pero me gustaba, igual fue mi primera opción eh, aquí en esta universidad, por el centro de simulación, por todas las actividades extracurriculares que tienen, las formaciones integrales y porque es una universidad pública y estatal de la región, entonces por eso me gusta. Es un día muy importante para nosotros como familia, que el chiquitito y su polola hayan quedado en la universidad, en la primera. Para nosotros era importante que fuera una universidad estatal y que ojalá en Chillán para que no se fueran de la casa. Bueno, por el estándar de que significa estudiar en una universidad estatal y hay que darle empuje a la universidad del Estado. Eso es lo que más nos importa. Pensamos bien, la primera opción fue postular a esta universidad por el prestigio que tiene. Porque además que conozco a muchos mis jóvenes que han salido de acá y le ha ido muy bien. Nosotras somos UB. Nosotros somos UB. Yo soy VB. Nosotras somos UB. Yo soy VB. Nosotras somos VB. Nosotros somos UB.